Señores, tenemos a Renato que tiene 48 años, es de Chaco, está casado con su Nilda y tiene dos hijas con capacidades diferentes, Fernanda y Melissa. Hace siete meses está viviendo con su familia en un hotel aquí en Buenos Aires debido al cuidado que requiere de su hija Fernanda. Por tal motivo no pueden regresar a su provincia natal, Chaco. Necesitan nuestra ayuda para poder volver a su casa y darle a sus hijas, a las dos, la calidad de vida que ellas se merecen y necesitan. Ahí estamos viendo fotos de... Fernanda y Melisa, sí, ¿no? ahí está Fernando. Ahí está Fernanda y Melisa, sí. que son las que, el, el diagnóstico exacto que te dieron, ¿cuál fue? El de Fernanda es este síndrome de parálisis cerebral uh -huh. con trastornos auditivos, sí. este visuales y músculos esqueléticos. Sí. Y de Meli, la más pequeña, que está acá con nosotros, sí, sí. Este síndrome de regresión caudal, con malformación congénita y también este, problemas neurológicos. Por ejemplo, la hipoacusia, que, que ahora ella no escucha. Mm. Ninguno de los dos no escuchan. Nada. No, no escucha nada. Con Pero eso... hubo una prueba donde se llegó a demostrar que podían escuchar sí. con estos audífonos especiales. Sí, ¿Cómo no. se vive esto, Renato, querido? Digo, ¿como un castigo? ¿Cómo? No, como un castigo no, porque vivimos en un mundo imperfecto. ¿Le has preguntado a, a tu Dios interno por qué? No, le pido siempre ayuda y le doy gracias de que yo y, y la mamá gozamos de buena salud. ¿No y te le, enojaste? Y, no, no, no me enojo, al contrario, siempre invito a pastores, a evangelistas, que siempre se nos acerquen, nos den una ayuda espiritual. en la vida de un hombre en que tiene que demostrar su fuerza. Este es el tuyo. ¡Abrí la puerta, por favor! Arriba. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tú. ¡Vamos! Dale, ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No quiere un poquito de agua, un poquito de hielo para su cabeza? Bueno, gracias. Parece que voy a seguir viviendo. Sí, ¡Ah! claro que sí. Pobrecito que lo volvió. ¿Qué le pasa? ¿Qué busca mm. señor Núñez? Mi billetera. la mm. ah. Sí, dale, coquín, sí, sí, sí. dale boludo, boludo. boludo. Uh, Mire, wow. se la encontró En la golpiza, estaba en el suelo sí. pero, pero, disculpe, Y él ¿sí? tiene una muy parecida sí, sí, Te voy a cagar a trompa, es. que Yo también le pido mil disculpas No es común en mí hacer estas cosas Yo soy un hombre de valores altos Uy. No, quiero decir que no, no soy un hombre de vuelo corto ya entendí, ya te decís, chiquito. Yo lo que venía a de decirle, que me disculpe si lo encerré con mi auto, ¿vio? Oh, no, no pasó nada. Mira, al final resulta un hombre bueno, usted tenía miedo, esas cosas de que pasen. Pero, pero claro, lo que le pide disculpas soy yo, que se tuvo que topar con mi costado. Salvaje. Bueno, gracias, me no, voy. No, por, por no. favor, no, le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué estuvo usted en la cárcel de deboto? No, una boludez. Yo antes en auto. Pero de a poquito me fui curando, ¿vio? El médico me dijo que estaba bien. Ay, qué suerte. Chau, chau, mi chau, amor. Chau, mi vida lindo. Qué chiquito aquí. Qué lindo está su auto, está bárbaro. Lo tiene cosito. Gracias. Sí, qué cariñoso resultó. Qué divino. Tuviste soberbio dándole una paliza a ese pequeño y, gran hombre. Estamos con Verónica González, nuestra compañera dedicada a temas de discapacidad. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, estás? Roberto? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar de un tema que es importante para aquellas personas con discapacidad. ¿Qué herramientas debe tener para poder recurrir a un llamado de emergencia frente a una catástrofe o a cualquier situación cotidiana? Sabes, Roberto, que en las situaciones de desastre las personas con discapacidad somos especialmente vulnerables porque lo que pasa es que eh, hay dificultades en el desplazamiento, podemos desorientarnos, podemos perder nuestras ayudas técnicas. Cuando hablo de ayudas técnicas, digo, pueden ser bastones, muletas, sillas de ruedas, audífonos y hay mayor incertidumbre, ¿no? Entonces, eh, el, el día 13 de octubre... ...se celebra el Día Internacional para la Reducción de Riesgos por Desastres... ...y el año pasado se trabajó en una encuesta a, hacia personas con discapacidad... ...para ver qué nivel de participación tenían en las políticas de, de reducción de desastres... ...y cuánto conocían, ¿no?, de, uh -huh. de qué hacer. Eh, la OMS reconoce eh, que, hay una, que es muy importante la asistencia a las personas con discapacidad y que debemos involucrarnos en lo que es planificación y asistencia en desastres. Eh, recordemos que hay más de mil millones de personas con discapacidad en el mundo, un 15% de la población, y también estas medidas se aplican a personas mayores, porque las personas mayores también tienen dificultades para movilizarse. Estuvimos con María del Mar Rodríguez, ella es de la Cruz Roja Internacional, y nos hablaba de las alertas tempranas, de la importancia de las alertas tempranas. ¿Vemos la nota? La semana pasada le mostramos en Tele 9 cómo chicos con discapacidad aprendían a trabajar, hacían pan, también ellos contaban cómo se enamoraban y también cómo encontraban un camino en su vida. Esto sucede todo en la Fundación Andar, en donde allí se sigue dando sentido a esa palabra tan importante que es inclusión. Y ahora estoy por batir, Sí. tengo que batirlo bien y bien a los costados para que después quede como un puré. Y después le tengo que dar a los chicos para que pongan los moldes estos productores, estos muchachos que llegan a un oficio terminan siendo en muchos casos en economías familiares muy sensibles llegan a ser el, y a producir el ingreso más importante de esa economía familiar ¿no? entonces este muchacho que, que era el centro de abordaje ser el centro de la economía familiar rompe un paradigma rompe un montón de cuestiones que, que hace que, que, que se valora a este sujeto como, como una persona más dentro de este entorno. ¡Cagado, dos ¡Ah, Hoy en el no, informe pensa. veíamos el tema del caso de la chica que había participado de bailando de mamá Luquete. Sí, A la chica sí. le causó gracia y no se sintió mal, uh -huh. ni se sintió ni se sintió discriminada. sino uh -huh. fue todo el lío mediático que se armó por ese chiste que salió en los parecidos sí, de TBR. Sí. La chica sí. le causó gracia y se sintió discriminación en la salvedad que hicieron. Sí. Ahí la eh. Ahora hay que ver si la mamá de, una, de la nena... Con síndrome de Down le hace gracia. Si a los padres, a la chica okay. le puede haber hecho gracia. A los padres que tienen hijos con síndrome de Down, ¿les hace gracia? ¿Y no sé, si mi hija que tiene síndrome de Down es capaz de recapacitar el chiste, ¿Sí? es decir, claro. le da el intelecto como para pasó. recapacitar claro. el chiste y decidir si le cae bien o no, es su decisión. Yo ahí no me puedo meter. Esta síndrome de Down no significa que no tenga poder de decisión sobre su vida y sobre su imagen. Otra cosa es que mi hija no tuviera la capacidad de decidir, de hablar o de discernir si fue un chiste.